Julio Marcelino denunció que a la fecha solo ha recuperado una de las dos plantas sustraídas el pasado mes de febrero. Ante los medios manifestó lo siguiente. El mes pasado me robaron dos plantas, eh, una color mamey y una color blanco, en la ciudad de La Vega, eh, entre La Vega y Gima, Bonao. Eh, los ladrones eh, casualmente vendieron una de las dos, la mamey pero el socio mío estaba en santiago rentándole una planta casualmente al mismo individuo que se la vendieron y cuando llegaron con la planta dice pero esta es la planta mía pero nos falta una planta los ladrones son de Jim bonao ya lo tenemos identificado eh, estamos dándole curso ellos ahora en esta semana el viernes le enviaron esta foto que ya la tienen así le quitaron la rotulación eh, Vendiéndosela a otra persona, pero la persona ya había visto las fotos en las redes y me llamaron, pero ellos usan el modo que nada más llaman una sola vez de un teléfono y votan el chip. Agrega el valor de las dos plantas sobrepasa los 300 mil pesos. Bueno, entre las dos y mil pesos, pero ya recuperamos una, nada más falta la blanca, falta esta. ¿Cuándo fue el la planta? El 27 de febrero. ¿Qué de febrero? No, yo espero que se haga la diligencia posible, a ver si la recuperamos. Para...